Tú sabes que nos encontramos en una situación absolutamente especial. No podemos intentar eh, convencernos que las cosas están bien en todo sentido. Podemos tener una actitud buena, podemos tener, eh, preservar el optimismo, pues tener en buen estado físico el pensamiento crítico. Podemos eh, levantarnos con entusiasmo cada mañana, pero el mundo está como está. Sí, quiero hoy eh, compartir contigo algo que los últimos años lo hemos compartido en conferencias, debatido en entrevistas, que tiene que ver con eso que se llamó primero obsolescencia programada, que está todo calculado para que dure mucho, muy poco tiempo, es decir, las cosas se desgastan, no por el uso que se le da, sino porque están programadas para suicidarse, para durar poco tiempo, cada vez menos tiempo, porque ahí está el negocio, porque de esa manera se mueve la economía. Y esto suena tesorífico ¿no? Que las cosas estén programadas para estropearse, para dañarse, para autodestruirse, parece, pues, una broma siniestra. Lamentablemente, el mundo está como está. Y no solamente a nivel tecnológico vemos esto de la obsolescencia programada, computadoras calculadas para que después de determinado tiempo ya no funcionen, autos, en fin, a muchos niveles, tecnológicamente hablando. Esto lo podemos extender a, a otros niveles. ¿No será que también Estamos en un mundo donde se programa la infelicidad en nombre de la educación y una sospechosa normalidad. ¿No será que nos inducen a que nos compliquemos, a, a que aprendamos lo que no sirve, lo que no necesitamos? ¿No será que pues, eh, nos están induciendo, nos están programando para vivir mal, para. Tener necesidades innecesarias para comer mal, para enfermarnos. Ahí está el tema de la enfermedad programada. Porque la salud no es rentable, porque la gente sana consume menos. No compra ningún fármaco, no mueve todo el sistema empresarial, privado, altamente rentable de, los, de las clínicas privadas y todo eso que sabemos bien lo lucrativo que es. ¿No será que eh, pues, eh, la infelicidad está programada, la enfermedad está programada, la ignorancia está programada, uno puede estudiar hasta un doctorado y no darse cuenta de las cosas, no haber aprendido a vivir, no conocerse a sí mismo, no saber meditar, reflexionar, no saber tomar buenas decisiones, tener la oficina tapizada en diplomas y sin embargo, no haber desarrollado las competencias existenciales que nos preparen para vivir una vida con, con sentido, con profundidad, con sensibilidad, con lucidez. Esto hoy vine a compartirlo contigo. La idea es que, que nos sigamos encontrando, que vayamos hilando cada vez más fino, ya no más de lo mismo. Hay demasiadas cosas frívolas banales que van circulando por todas partes, creo que necesitamos enraizar, profundizar, descubrir que, que podemos mucho más y que a pesar de que el mundo está como está, podemos ir reforestando las grietas, podemos ir recuperando las riendas de nuestra vida, podemos eh, con fundamento decir que la vida es hermosa desde cuando nos damos cuenta y despertamos y nos autonomizamos. No tenemos que ser parte de baño, no tenemos que repetir lo que por ahí se repite. No tienen que atraparnos con ofertas o con créditos amañados. No tienen que eh, pues, atentar contra nuestra libertad. De eso se trata. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Vamos a compartir constantemente este tipo de espacios de reflexión básicamente para ir fertilizando dudas preguntas y por supuesto reflexiones de las cuales emerja tu verdad un abrazo, hasta la próxima